Buongiorno, cari amigo, da Pablo. <ríe> Fisimas, amo la natura, ¿verdad? Fisimas, si ha deliato, prima que ve arriba la jeta con este parco, tu cosita, tu afolato y no me la hacen para el video. Por pelo, me ha pasado, priva. ¿Qué facho de hoy? Faccio un crop para perrasodare, tres ejercicios. ¿Qué ejercicio hago? el jumping ya, tá. después hago el Squat y por último finisco con un ejercicio de plan. Del jumping ya, ¿cuánto? Repeticiones vamos a hacer, vamos a hacer 150 Pa pa pa pa pa 150 Dopo, pujamos. 75 puchas, Ta ta, no, Que no. 75 puchas, 75 escuote Tra, ta, 75 escuote, es Yo me emociono cuando parlo Y después, y por último con Con plan, due minuti, mira comando Todos estos ejercicios te ayudarán a guadagnar un poco de resistencia Forza, capacità que ayudarán a que per la mente, per liberar la mente. Mira cómo mira cómo Primero de iniciar, vamos a hacer un poquito de movilidad articulada. que pues, si nuestro cuerpo se... <ríe> está un poco ya activado para hacer la, la, la gimnástica, de ejercicio. <ríe> Oye, desde el lago, guarda, qué lago, guarda. Belísimo lago, guarda. <ríe> Mi nueva location. <ríe> Por favor, va, este lago lo debo disfrutar, es ¿eh? para menos 3-4 videos. Ok, ok, ok, ok, ok Ta, ta Sono molto contento con todas las personas Que se han inscrito a este canal Mira comando, todo lo que fai hoy, Domani se vedrà Ta, ta, ta Les recuerdo, a todos estos ejercicios Que yo facho, importante Abinarle una sana Y correcta alimentación Mira comando, es eh? que compare Solamente los ejercicios de Fisimasta, pa dopo vai y te extravolge manjando tantas cosas que no menos venen así no bene. logras tu resultado, después me dices, Pablo si ¿sí sirven los ejercicios yo digo, ¡Cierto que sirven! pero si tú vas y mangas cualquier cosa fuera no va a venir ok, ok, ok para <ríe> me activo, <ríe> me activo muevo, muevo, muevo ta ta y viento ta, ta, ta, ta, ta. Ta, ta, ta, ta ok 150 Salto de jumping ya. Yo me carburo, me, me preparo. Todo pronto, todo pronto. Ok, ok. 150 salto. Importante, parlo tú a tu capacidad. Salta, salta. Lo importante, no fermarte. Mira, comando. Ok, si va, si va. 150, 150. Conto de 10 en 10 y fino llevamos a 150. Ok, 1, 2, 3. si va. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 20, 1, 2, 3, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 90, 1,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 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. La vida siempre nos pide de ti. Edito que lo hacemos. 150. ¿Cuánto ha hecho? 170. Ah, Quello lo serve? Quello lo serve? Vaya, ¿cuál contigo? Escute. Postura a la estrecha misura de la spada. puedes sentir lentamente que el ginocchio no toque la punta del pie, tú puedes arribar y fino donde tú riesgas, si puedes hacerlo profundo, fallo profundo, si lo puedes hacer intermedio, fallo intermedio, importante, 75, ok, va, inicio, 1, 2, coloca la mano avanti o indietro, 2, 3, 4, 5, 6 9 10 1 2 6 7 8 9 10 20 1 2 3 7, 8, 9 y 10, 30, 30, 30, de es. pronto así me guardate mejor. 1, ahí me 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 1, 2, 3, 4, non te rinda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 Yo creo que a 60 1 2 3 4 5 6 7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 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. <ride> Fatto come 100. 10 no? no, no, in più, 10 in più, 10 in più. Va, tu sei forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sette otto nove e 10 <risas> quanto come <100? risas> Ah, la vita sempre lo chiede più con questo esercizio puro ottenere tanti benefici, non solo mentale fisico cardiovascolare mira raccomando finisco con due minuti del de plano metto qualsiasi trenometro Perfetto. Último no, esfuerzo. No te fermo a ti. Andiamo. Forza. Dos minutos. Dos minutos. Como voy. Como voy. Plan, plan, plan. minuto, así va. Hola. So, Dentro de del cuerpo. Dos minutos, dos minutos. No, no, Guardo de y sí. lo no te regalan y entendés un... Ya mandamos ya pase el minuto. 55. Un minuto. Andiamo. Manca poco, manca poco. Respirate profundo, profundo. Minuto 20. Minuto 30. Se la hacemos, la hacemos, la hacemos No somos más a la primera dificultad Mancano 15, 15, sí, sí, sí, sí, sí, sí, 10 10, 10 5, 5 5 ok uh, uh, uh. Ah, ah, ah, ah. después de repetir repito, de vuelta ah, ah, ah. todo lo que hay hoy domani se vendrá todo lo que sea fácil no te portará al trasguardo arribar donde tú bolas. debes hacer un poquito de sacrificio en la corsa no vince el più veloce sino el più constante tú soy un vincitore gracias por guardar este canal de físima si aún no te has inscrito inscríbete a eso y el botón rojo de cuore pablo